¡Campiade! ¿Por qué llamamos a todos estos líderes? Porque son líderes de las peleas, de los corregimientos líderes que tienen el corazón a San Carlos que están trabajando muy fuerte y que hoy se quieren mostrar con la campaña comunidades que empujan proyectos hoy aquí no con cristian a ocho días de las elecciones es... a mi Dios Todopoderoso porque él nos da la licencia de estar acá apoyando a este nuevo ser humano como nuestro candidato Cristian Mauricio Bonifica García les cuento soy campesino soy pescador y soy minero antes de vincularme a apoyar esta gran propuesta política me tomé el tiempo a analizar a nuestro candidato y me di cuenta que es la mejor opción para todos nosotros los integrantes de San Carlos por eso estoy aquí haciendo parte de este gran equipo y por eso también ustedes están acá en este momento porque también lo vieron un gran aplauso para nuestro candidato ¡Listra! La ayuda de Dios y va a hacer un gran papel porque usted tiene un gran corazón, porque es una persona que tiene a Dios presente y Dios lo va a iluminar para que tome la lenda de nuestro municipio con gallardía y con jerarquía y con mucha gestión. Dios bendiga, a todos. Hoy con este parque lleno, la realiza. 27 Realmente Me siento emocionado Como lo estamos todos acá eh, Muy felices, muy contentos De ver este parque lleno eh, Sabíamos que el trabajo que hacíamos Diariamente no iba a ser en vano Y les cuento algo más En el jornal eh, tuvimos un inconveniente por el tema del horario. En las diferentes veleras no se pudo desplazar la gente, pero están de corazón en esta campaña. Dijeron, Cristian, ¡cuántos con nosotros el 27! Somos muchas las masas que vamos a apoyar este 27 de octubre a Cristian Mauricio Uriticá. Yo estoy aquí, pero eh, hay un grupo de líderes significativos. Está el presidente de la Junta, Quinta Turrea, el presidente del Consejo, está creyendo, está una cantidad de jóvenes trabajando por este proyecto, porque vemos en Cristian el futuro, el desarrollo para San Carlos, para los corregimientos y para las 78 veredas de nuestro libro. Yo creo que Sánchez, uno de los concejales en ejercicio que acompaña a Cristian Mauricio Ultica. Y salúdenme también usted, los demás candidatos concejales en ejercicio que por obvias razones no se pueden montar en este escenario, yo caigo. que día a día se desgastan patinando en esta campaña de manera comprometida porque tenemos que sacar nuestro candidato cristian adelante para que sea el 2020-2023 Créanme que me siento orgulloso de estar en un talado aquí con tanta gente tan hermosa que quieren un cambio para el municipio o sea, para todos nosotros porque somos parte de este municipio Muchísimas gracias al amigo Farid, a todo el equipo de trabajo de la alcaldía. Créame, que más que al amigo Cristian, a mí también me lo enorgullece estar frente de ustedes. Soy el presidente del corregimiento Samana, Manuel Incafé, para servirles a la hora y en el momento que lo necesiten. y ganan, luchándolas las cosas no les llegan a uno porque se acuesta en la casa a dormir de 7 de la noche a 7 de la mañana se ganan luchando de 7 a 7, las 24 horas del día y eso es lo que estamos viendo hoy con este querido público y lo dije ahora 8 días en el corregimiento es que esta alcaldía no está saliendo, apenas está entrando muchísimas gracias amigos la mano los que votan por Vamos a ganar esa alcaldía a Dios mediante. Y quiero felicitar a toda la gente inteligente de San Carlos que está siguiendo a este muchacho. Una propuesta buena, joven y un muchacho inteligente. Quiero darle las gracias a todo el centro zonal, Santa Rita, Santa Inés, San Miguel, Bellavista, La Villa, Sardina Grande, administración que fue la que cumplió un sueño muy grande para mí, avanzar un poco con la vía La Florida, San Rafael. Soy poco de salada, pero les digo con corazón. Así se me queda un reto muy grande. No hacernos quedar mal, porque esta administración se la jugó por todos. Por San Carlos somos todos. ¡Pero con Cristian ganamos todos! Ese es, ese es. Cristian Mauricio representa lo mejor de San Carlos Lo vamos a tener como alcalde Dios mediante Vamos a hacer que las cosas pasen, que las cosas pasen bien de San Carlos, la política hacia allá, no la política allá para acá. Nuestra propuesta va de San Carlos hacia Antioquia y Colombia. A otras campañas vienen al revés. A los ricos empresarios no hay que maltratarlos. Vamos a acabar con la pobreza. Cristian, alcalde. Todos traen ustedes son líderes. Y gracias a Dios por ustedes estamos aquí. Cristian no cabe ninguna duda que es la mejor propuesta que tiene San Carlos en este momento que a Cristian lo vamos a acompañar muchas personas no solo los concejales sino toda la parte tanto local, departamental y nacional ustedes ya lo saben, lo hemos expresado en muchas ocasiones créanme Cristian que es un orgullo lo que mostraron hoy que todos los programas que tiene que estar en su plan de gobierno va a contar con un grupo de concejales que si ustedes lo quieren y lo desean van a hacer que este grupo crezca y de verdad para un bien de todos ustedes y toda la comunidad de San Carlos ese domingo 27 de octubre vamos a la carga porque va... Gracias Dios, gracias pueblo ¡Vamos a ganar! gira por las regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios.